Estoy en el Durano. El día está extremadamente tranquilo. Hoy día de la mañana fui a hacer una pega de drones, quedé muy contento. Eh, tengo que esperar hasta la noche, porque vamos a ir a pedalear con Matías, Cross Mountain. Parece que un grupo de 25 al Manquehue, con luces. Esto va a ser algo tranquilo, voy a mandar lo movetado, voy a conectar Mordor, si es que recuerdo dónde estaba la entrada. Y vamos a ir a probar el pump track de allá abajo. ¡Qué rico! ¿Dónde era bordo del pajo parece que la colección la conexión era con calibre wow oh. Esto es Mordor pero totalmente remodelado, así que vamos a ver cómo está. Ahora el pump track, déficit atencional, estoy subiendo más pato, después vamos al pump track. ¡Woo! Hola, hola. ¿Todo bien? Oh, el medio pantraco. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! Oh. El rompecanillas, chao, chao. La nueva nave Matías, selva, pura. ¿Qué más le cambiaste? ¿Neumático? Lo más importante es la pieza que antes el manubrio el asiento. ¿eh? Siempre lo he dicho. Ya ¿eh? se está oscureciendo. Soy el único que sin a Mega foco. ¿Y cómo, cómo se ocupa? ¿Así? ¿Lo ¿Más? ¿Más? más o menos. Uno. Por el trekking, no por el travieso largo, por un tema horario. La idea es que volviendo todos los que se motiven nos vayamos a comer una cosa acá al lado de la parrilla del botón Giré. Que tiene absolutamente.. <risas> Gracias que vamos a Para subir al segundo escalón. Listo, <risas> y ahora. Vamos a poner mega luz. Wow. Ja. Bueno, bueno. Woo. Ja. <laughs> Seco. ¡Oh, bacán, Yo nunca había andado de noche y la huela cae. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer esta? ¡Uh! Haa, rocone Tarimon ¿Eh? ¡Qué rico! Ay Matías estaba acá. Bajaron por otro lado. Vamos. la Se pasó. Matías en su nueva Snap. ¡SNABBY! ¡Woo! Uh! Tan buenos estos puentes que hicieron, weón Tan Al fin en el cerro juntos, pues. Si dale, dale tú adelante, hermano. No, no te Pero, weón Dale, dale, weón man. man. Saliste tímido. Tú salí tímido, huevón. Te un poco tímido, eh. tímido. Oh. Oh. Por acá. ¿Eh? Oh. ¡Wow! ¡Uh! No la veía, weón. Buena bajada, weón. ¿A Cross Mountain ahora? A Cross Mountain el pasaje. ¿Parrillita, carne, cerveza? Nada más bueno. Nada más bueno. Y decía, bueno, salimos 30 y somos ahora como 7 así. No, oh, si caso, ahí mismo. ¿Cómo bueno. ¿Bueno? Muy, muy bueno. Ah, es el momento de la foto. Claro que bueno. ¿Qué bueno Bacana. ¿Siguiente? mismo? <risa> básicamente todos los que mandaron un mail dos? para inscribirse quedaron con un número en el listado ese va a ser el número 25 <risa> matías urrutia matías <risa> ah bien bien buena, ¿Nos ¿Nos ¿tres? ¿tres? ¿tres? ¡Nos ¡Nos bien bien bien bien 16. Buena, 16 esto está arreglado, ¿eh? está arreglado ¿eh? Tu familia, tu familia 28 28, Frank Eso fue todo por el night ride de Cross Mountain de hoy día Si te gustó el video, dame un like Si tienes algún amigo que le gusta andar de noche, compártelo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Ya son las 12, estoy cansado ¡Lo pego en el cerro!